Hola, ¿qué hay? Ya estamos aquí de nuevo y esta vez es para aprender cuáles son las funciones que desempeña en los tejidos epiteliales, ¿vale? Y para poder, eh, bueno, pues explicaros cuáles van a ser estas funciones, me voy a parar un momento a hacer un pequeño dibujo, ¿vale? La primera pregunta es qué es lo que estoy dibujando. Bueno, pues a ver si a alguno de vosotros se le ocurre lo que estoy dibujando. Aquí, ¿vale? Bueno, en principio esto ya va cogiendo forma, ¿no? Sí, perfectamente. No es un muñeco de nieve, ¿de acuerdo? Me falta poner esto aquí. Estoy dibujando perfectamente, pues, representando, bueno, pues, eh, un cuerpo humano. ¿Qué me queda? Bueno, pues... poner la boca y entonces, bueno, pues ya tengo lo que son los ojos, brazos todo lo que es piel esto representa el tubo digestivo ¿vale? cavidad oral y aquí tengo lo que va a ser el lumen ¿vale? y bueno, pues esto será lo que es el agua bueno, nada. entonces, la pregunta que os voy a hacer ahora es, ¿dónde creéis que vamos a localizar, eh, pues, el régimen epitelial. ¿Vale? Muy sencillo, exactamente, pues, aquí, dentro del tubo digestivo, ¿vale? limitando el lumen, ¿vale? y también lo vamos a poder encontrar, donde, pues, aquí afuera, la piel, ¿vale?, que lo ponemos aquí perfectamente. Bien, entonces, bueno, pues ya que tenemos localizadas las áreas donde yo puedo encontrar el tejido epitelial, vamos a ver las funciones que pueden desempeñar. ¿vale? Entonces, bueno, pues a este nivel, ¿vale? la función que me va a representar es la de protección. Y es protección frente a influencias abrasivas del medio, por ejemplo. ¿vale? Las células del tejido epitelial ¿vale? también pueden eh, realizar otra función, ¿vale? como va a ser a este nivel, que es la secreción. ¿Vale? O sea, tienen capacidad para liberar productos, ¿vale? Que están sintetizados por las propias células del tejido epitelial y las van a liberar sobre las superficies libres, ¿vale? Y estas pueden ser mocos, ¿vale? O puede ser sudor a nivel de la piel, ¿vale? Y otra de las funciones que puede realizar la... el tejido epitelial, ¿vale? Cuál va a ser a este nivel... Es la absorción, ¿Vale? o sea, que eh, va a funcionar como una barrera selectiva que puede hacer limitar o contribuir ¿vale? a la transferencia de determinadas sustancias hacia el interior ¿vale? o bien hacia afuera. Pues nada más, esto han sido las funciones del tejido epitelial. En el siguiente vídeo vamos a ver eh, la clasificación de los tejidos epiteliales. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos ahora, chicos.